Perfecto. Para empezar. Sí. Está bien, todavía es buena hora. Bueno, pues yo creo que empezamos, ¿no? Esto. Yo soy María Luisa Marquina. Eh, yo trabajo en el Laboratorio de Física Atómica y Molecular ahí en la Facultad de Ciencias. Eh, ¿Lo están viendo o no? ¿Ven el temario? Sí. Esto y. Eh, yo me dedico a espectroscopia Mosbauer y bueno, llevo muchos años dando la clase de, de mecánica analítica eh, eh, y trabajo con Ali François, que él es eh, su, mi ayudante también hace bastante tiempo y el enfoque que le damos a la materia es un poco diferente al que le dan otros profesores. Nosotros creemos que... Es muy importante que se entienda la física que hay de at atrás del problema. Y por eso empezamos discutiendo eh, leyes del movimiento. O sea, empezamos discutiendo a Newton para entender de qué se trata el problema. Porque muchas veces cuando uno trabaja directamente con Lagrange o con Hamilton, pierde la física del problema. Y al perder la física del problema, esto, eh, ¿cómo se llama?, al perder la física del problema, eh, los estudiantes se pierden. Y entonces, a la hora de sacar parciales, derivadas y lo que sea, uno no sabe qué es lo que le, con lo que piensa que le va a salir. Si se equivoca en un signo, pues lo tiene totalmente mal el problema. Entonces, creemos que es muy importante que se entienda cuál es la física que hay detrás de cada problema. Entonces, lo que hacemos es que empezamos con leyes de movimiento, Obviamente empezamos como, con Newton como hombre de su tiempo y esto tenemos una discusión sobre esto sobre, los, lo, sobre, sobre Newton que la da mi hermano Pepe. Mi hermano Pepe ustedes lo conocen, es José Marquina y él trabaja en historia de la física. Y también les da una discusión sobre, sobre Newton en el sentido de que Newton, eh, para mucha gente, esto eh, dicen que sus leyes no son leyes, sino que son definiciones, y para otros dicen que son definiciones y no leyes. Entonces, él viene a platicarles sobre esos dos puntos. De hecho, esto cuando viene, pues no es muy claro. Entonces, esto, eso yo me tengo que poner de acuerdo con él, porque él también da otras clases. Entonces, esto empezaríamos, de hecho, el curso con aplicaciones de la segunda ley. Entonces, en aplicaciones de la segunda ley, pero ahora sí ya con ecuaciones diferenciales, vamos a ver la caída de los graves, los proyectiles en el vacío, proyectiles en un medio resistente. De hecho, el que es novedoso es el proyectiles en un medio resistente que ustedes no vieron en el curso de mecánica vectorial, Vamos a ver los osciladores, todos los osciladores, el armónico simple, el amortiguado, el amortiguado y forzado, y, el, el, y el, el forzado solito. Y vamos a ver el oscilador armónico en dos dimensiones, y luego vamos a ver el péndulo simple. Que El péndulo simple, esto, uno piensa que es muy sencillo, pero esto no es tan simple, porque la ecuación diferencial a la que se llega no es trivial de resolver. Entonces, para resolver el péndulo simple, ustedes, bueno, de hecho, en su laboratorio de, de mecánica, lo que vieron fue calcular cuánto vale G a partir de un péndulo, ¿no? Y no les daba nunca el valor de G. Entonces, muchas veces uno dice, no, pues lo que voy a hacer va a ser cucharear y para que me, da, me salga cuánto vale G. Pero lo que están haciendo es una aproximación... Porque la ecuación que están resolviendo, la ecuación diferencial que están resolviendo, es una ecuación diferencial donde hacen una suposición muy importante, que el ángulo es muy chiquito. Y cuando ustedes se van al laboratorio, pues el ángulo no es nada chiquito, ¿no? Lo lanzan desde 30, desde 45 grados, y entonces no pueden hacer esa suposición, entonces nunca les va a salir cuánto vale G. Entonces lo que vamos a hacer es resolver el péndulo simple. Para resolver el péndulo simple... Eh, tengo que utilizar las leyes de conservación, porque en el péndulo simple se conservan algunas leyes. Entonces, vamos a ver las constantes de movimientos, las leyes de conservación, la ley de conservación de la energía, y para eso vamos a resolver el problema del péndulo, vamos a ver el método gráfico para resolver los problemas antes de hacerlo cuantitativamente, hacerlo cualitativamente y ver qué es lo que estamos esperando de ese problema, y luego la, la generalización de la conservación de la energía a tres dimensiones. Después vamos a empezar con fuerzas centrales. Como ustedes saben, las fuerzas centrales son unas fuerzas muy importantes en la naturaleza, entonces vamos a ver las consideraciones generales, el potencial centrífugo, vamos a hacer un análisis cualitativo de diferentes fuerzas centrales, ¿Qué tipos de trayectorias con este análisis cualitativo esperaríamos? Y vamos a ver en particular fuerzas que son inversamente proporcional a R a la más menos N. Y en particular vamos a ver dos muy importantes. Una que va a ser la gravitación universal, que es una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero que es atractiva. Entonces vamos a ver viajes interplanetarios y vamos a ver la otra, la que también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero que es repulsiva y nos lleva a la dispersión de Rutherford. Luego vamos a tratar de ver, porque aquí lo que hemos estado haciendo es ver qué pasa con una partícula. Vamos a tratar de ver qué le pasa si lo que yo tengo es un sistema de partículas. Entonces vamos a encontrar el centro de masa y, y los la, y principios de conservación, Vamos a ver esto, eh, vamos a ver cómo calcular las diferentes posiciones de los, de los cuerpos, el problema de dos cuerpos, eh, las colisiones y el problema de tres cuerpos. De hecho, colisiones ustedes en el curso de mecánica vectorial vieron muchísimas. Vamos a tratar de ver problemas que sean un poco diferentes a esos. Después vamos a ver las fuerzas constrictivas. ¿Y qué son las fuerzas constrictivas? Las que nos mantienen a un cuerpo en una superficie o en el espacio. Entonces, vamos a ver las constricciones en el movimiento de los cuerpos. ¿Qué me pasa si yo tengo una constricción en el movimiento de los cuerpos? ¿Cómo se afectan los grados de libertad que yo tenga? Y vamos a ver las fuerzas constrictivas. Y luego vamos a entrar a una parte que es muy interesante en la mecánica analítica, que es la mecánica del cuerpo rígido. Como ustedes saben, esto... En realidad nosotros nos movemos en, en nuestro entorno siempre con cuerpos rígidos. Entonces vamos a ver el movimiento plano de los cuerpos rígidos, pues es el axiodo cilíndrico, el movimiento de pivoteo de los cuerpos rígidos, el axiodo cónico, vamos a ver los ángulos de Euler, vamos a ver el teorema de Chasles, las ecuaciones de movimiento de rotación y traslación el momento angular, la relación entre los vectores momento angular y velocidad angular, la variación de un vector en un sistema giratorio, sistemas acelerados, y entonces vamos a tratar de ver fuerzas inerciales. Las fuerzas inerciales son las fuerzas que en realidad dependen de sistemas acelerados, y vamos a tener Coriolis, Euler y la centrífuga. Como ustedes saben, en el caso de la centrífuga, bueno, pues si uno entra a una curva, eh, como decían, que es una fuerza, las fuerzas esto, inerciales son las que matan. Entonces, si uno entra muy fuerte a una curva, en realidad lo que hace la curva es sacarlo de la curva 1. Después vamos a ver la rotación sobre un eje fijo, las ecuaciones de Euler, el rotor libre y la precesión regular. Después de acabar con cuerpo rígido, entonces es cuando vamos a entrar con las teorías de, de Lagrange y de Hamilton. Entonces vamos a ver constricciones holonómicas, el principio de D'Alembert, coordenadas generalizadas, ecuaciones de Lagrange, el principio de conservación, el principio de Hamilton, ejemplos, todos los ejemplos que vimos antes los vamos a ver con con Lagrange y con Hamilton, o sea, la máquina de Atwood, los péndulos y todos los demás. Vamos a ver el trompo de Lagrange, que lo vamos a ver aquí en la parte de cuerpo rígido y la ecuación de Hamilton. Si nos da tiempo, vamos a ver ecuaciones de hamilton jacobi aunque esto ya no entra en el curso, y entonces van a ser transformaciones canónicas y la ecuación de hamilton jacobi De hecho, esto, el final del curso, como les digo, más bien se enfoca a a la, a la mecánica analítica muy moderna, que son las teorías de Lagrange y las de Hamilton. Bueno, muy moderna, no tan moderna, pero bueno, esto, pero la más moderna que hay. Pero aquí el problema es que lo que uno hace es sacar muchas derivadas, ya sean parciales o totales, y uno se pierde en la física. Y si se equivoca en una derivada o se equivoca en un signo, en realidad lo que está haciendo es que no está describiendo el problema físico que tiene. Por eso le damos mucho enfoque a la parte de entender físicamente qué es lo que pasa. En la bibliografía, pues hay muchos libros eh, de, de mecánica analítica. Está el Barger, el Corbin, el Feynman, el Goldstein, el Landau, el Faules, eh, el, el Sommerfeld el Hauser y el Spiegel. Si, si uno se apega mucho al curso, los que más se apegan al curso serían el, el, el ¿cómo se llama? El, Faules y el y el Vargas. De hecho, la parte de mecánica de cuerpo di, rígido yo la saco totalmente del Goldstein porque creo que es un libro muy bueno y si algún libro van a, todos están en la biblioteca. Si van a comprar algún libro que les pueda servir después para lo que van a hacer como físicos, yo les recomendaría que compren el Goldstein porque es un libro excelente de mecánica clásica. Eh, como les decía, el equipo de trabajo, pues somos eh, una servidora y esto, Ali, que trabaja, en el que está en el Instituto de Física. No sé si este es el correo, Ali, pero creo que, que no, ¿verdad? No, ese no, es el bueno, que está en la... que se encuentra en la página. Ahorita se los da. Eh, lo que hacemos es que más o menos hacemos del orden de cinco tareas examen al semestre, que abarcan más o menos los temas que están contemplados aquí. De hecho, hay algunos que, como si se dan cuenta, son siete temas, pero hay algunos que los juntamos, ¿no? Entonces, eh, eh, los exámenes más o menos constan de cinco problemas, se los dejamos un miércoles para que un, luna, un viernes perdón, para que los entreguen al miércoles siguiente. Lo que hacemos es que calificamos promediando la calificación de los parciales eh, y, y tienen posibilidad de, en primera vuelta, que bueno, con esta cosa de que ahora es en línea no hay ni primera vuelta ni segunda vuelta, entonces, lo que hemos hecho es que en la primera vuelta, bueno, lo que sería primera vuelta, pueden reponer dos de los cinco parciales porque les haya ido mal o por cualquier cosa, y pueden esto o presentarse al final final. El semestre pasado no nos dio tiempo de hacer un segundo, una reposición del final, pero en principio si tuviéramos tiempo, podríamos hacer una reposición del final. Eh, como les decía, una cosa es que el Spiegel es un libro de, de, es un Schaums, de mecánica teórica. Entonces, esto, toda la primera parte, hasta antes de cuerpo rígido, nos basamos, los problemas los, los sacamos del Schaums. Que no es decir muchísimo, porque, como ustedes saben, en el Schaums vienen muchos problemas propuestos y muchos resueltos. Entonces, la idea es que ustedes pues traten de verlos y traten de, de, de resolverlos que no entienden, porque eso les va a dar esto. Eh, la idea de la mecánica es que tienen que como que soltarse resolviendo problemas, porque no es trivial la mecánica analítica. Y a, la, a partir de mecánica de cuerpo rígido, los problemas los sacamos del Goldstein. Entonces, bueno, tienen una garantía de dónde van a venir los problemas que les pongamos en las tareas examen, ¿no? Y como les decía, el promedio de las cinco más o menos tareas examen es lo que, lo que ¿cómo se llama? Lo que, lo que les ponemos como promedio. Eh, no sé si tengan alguna duda. A nosotros, lo que hemos estado haciendo en la página, yo tengo las notas de todo el curso. Y lo que hacemos, eh, lo que intentamos hacer es los lunes y miércoles revisar las notas del curso para que tengamos la garantía de que en realidad sí por lo menos vieron las notas. Muchas veces nos ha pasado, y sobre todo ahora, que ponemos problemas que están resueltos en las notas y no los han visto. Entonces, sí les recomiendo que revisen las notas. Las notas están en la página del curso y aparte tenemos, ahí vamos a poner las calificaciones, ahí subimos videos, subimos eh, artículos, subimos eh, material que creemos que es importante para el curso. esto No sé si tengan alguna duda y que Ali también les comente cosas. Ali, a lo mejor primero coméntales tú. Bueno, primero, este, si tienen... Si sí, me dudas respecto a lo del temario, pues este, pregunten ahorita. Y algo que tengan alguna inquietud o algo que no les haya quedado claro. Ahora, el temario también está en la página. Eh? Ah, bueno, yo sí. sí tengo una duda. ¿Cuál es la página que dice? Porque, bueno, estoy checando la presentación y no hay como una Ay, página donde no. dice que... Es que ahorita tú... te vamos a decir... Para acceder a la página del curso, esto le tienen que mandar un correo a Ali para que Ali les mande la liga a la página, porque la página es esto, no es trivial de acceder, entonces Ali les manda una liga para los que están inscritos en el curso. Okay, o sea, ustedes le mandan un correo a Ali y Ali les, les manda la liga. Bueno, respondiendo a, una, a la pregunta de Manuel, es, las clases son por Zoom. La página realmente es eh, de Google Sites. Entonces, lo que se hace, ya cuando decidan ingresar al, o inscribirse más bien al curso, me van a mandar un correo al que les acabo de poner en el chat hace unos minutos. Y yo les mando el link porque es de, solamente se da acceso particular. Es decir, yo lo registro con el correo para que puedan acceder. Y ahí también pueden encontrar anuncios que damos durante todo el semestre, sobre todo si hay retrasos o las fechas y horarios en los que se entregan las tareas. También hay un acceso de un grupo de WhatsApp que tenemos, si quieren para escribir dudas puntuales o cuestiones más rápidas, en vez de estar revisando la página. Entonces usamos los dos medios. Y ahí también, como mencionaba Marquín eh, Marí, eh, nos, les subimos las calificaciones. Yo además, en cada, vez, en cada examen, les mando un correo con las observaciones más relevantes y su calificación para que, obviamente, no se los damos resueltos para, como tal para que ustedes lo puedan practicar o resolver con las sugerencias que les hago y sepan bien cuáles fueron los errores. Ahora, una cuestión que hago hincapié es que Sí calificó bastante exigente y sobre todo la parte conceptual, porque es, como mencionaba María, es sumamente importante y es algo que les va a permitir apoyar o colaborar en otras áreas en el momento en que se gradúen y ya lleguen a, si deciden seguir este, ya sea con un doctorado o irse a la, más a la parte de industria o más a, a incluso partes de consultoría, la capacidad de razonamiento de un físico es lo que es muy muy muy preciado por otras áreas, este, ya sea incluso desde programación hasta cuestiones de, de colaboración en equipos de investigación para abordar determinados proyectos. Y entonces eso es algo que también está enfocado y por eso se, es, hasta cierto punto, la exigencia de, de la forma de calificar en los conceptos. ¿Por qué? Porque van a llegar un momento cuando estén, así que ya no den clase, bueno, no estén en clase, en el que van a confiar básicamente en lo que están haciendo dentro de su proceso matemático y si se equivocan en un signo, en un número cambia toda la física cambia toda la interpretación y es importante que sepan confiar, bueno, lo sepan hacer bien y posteriormente puedan confiar en los resultados sobre todo si les sale algo muy eh, pues fuera de lo común por así decirlo entonces procuren dos cosas al entregar las tareas. Una, claridad. ¿Por qué? Porque eso también les ayuda a ustedes al ir incluso como explicando qué es lo que van haciendo dentro del proceso. No se trata solamente de poner las ecuaciones y ya, porque se pierde uno. Y al momento en que tienes claridad de qué es, cuáles son las aproximaciones que estás utilizando, cuál es el procedimiento, les permite incluso encontrar errores a ustedes mismos, de, de decir, ah, mira, ¿sabes qué? Aquí me equivoqué que por ejemplo en la parte de que resolvemos ecuaciones diferenciales, eh, si, les obtiene, si obtienen resultados imaginarios, carece de sentido físico. Entonces, regrésense y ver, y corrijan sobre todo. Como por ejemplo, en la, fuerza, en la parte de fuerzas centrales, si lo dejan en términos del ángulo, también es erróneo. Sí si uh, si se puede pasar de un lado a otro, sin embargo, la simplificación que se hace ya sobre fuerzas centrales es que todo solamente depende del radio. Y noten ese tipo de detalles porque si no, sí se califican bastante fuerte. Ahora, hay veces que sí si les llevo a bajar más puntos. Sí les falta, sí saltan muchos pasos porque lo que quiero es determinar eh, si están literal copiando, si nada más lo encontraron en algún lugar resuelto o si hay veces que... Tienen, les ponemos el resultado que tienen que llegar y simplemente ponen el resultado saltándose pasos intermedios y por ese motivo les bajo bastantes puntos porque quiero que en el momento me expliquen eh, el proceso que están siguiendo para ver si lo tienen claro o de plano pues trataron de, pues, de adivinar el resultado por así decirlo o de, lo copiaron otra cuestión es eh, una vez que entregan el miércoles el examen Um, el viernes usualmente um, si sí, los viernes también me puedo con, o el próximo miércoles yo les resuelvo la tarea o les hablo sobre los, los errores que cometieron en general y les doy alguno trabajamos sobre dudas puntuales ya que tengan las notas de, la, de, sus cali, de, de su problema resuelto para que sepan cómo resolverlo ma, con mayor facilidad y quede totalmente entendido ese tema. Les hacemos mucho hincapié en que sí resuelvan problemas por su cuenta, que revisen las notas, porque sí es... Eh, sí, se, sí nos damos cuenta incluso cuando no leyeron, como dicen, María y nos han entregado tareas que vienen eh, muy mal resueltas y que se resuelven o es muy parecido a lo que vienen las notas. Entonces sí hacemos hincapié en que revisen, esta modalidad y la estructura particular del curso nos da la facilidad de que sea muy autodidacta Entonces, tómense el tiempo. Les damos bastante tiempo para resolver las, las tareas. Usualmente esto se resuelve cuando eran presenciales, eran dos horas. Y se les dejaba dos problemas y aún así no les alcanzaba el tiempo. Entonces, jamás se confíen. Tómense el tiempo para hacer el, la tarea con calma revisarla, cualquier duda pues tenemos los distintos medios, ya sea por correo que nos manden a Maril y a mí un correo o nos manden un WhatsApp. Otra cosa, no, mmm, bueno, algo que ni siquiera respondo es cuando me dicen, ah, es que no entiendo el problema, bien, ¿cuál es tu duda? Y me dicen, ah, pues es que no, no, no lo entiendo, no, inténtalo, o sea, al menos trata de abordarlo, es lo que les digo. La capacidad de un físico de resolver o abordar problemas es lo de lo más valioso. No es, a veces no es tan importante el tema, sino toda la estructura que se les está creando para un razonamiento hasta cierto punto lógico, que a veces no tan lógico, eh, basado en un desarrollo de descripción de la naturaleza mediante ecuaciones. Tenemos esa capacidad o se nos, o se nos va desarrollando esa capacidad de abstraer conceptos Ponerlo en un sistema simbólico, y simbólico me refiero a pues, que X puede ser una persona, o puede ser un proyectil, puede ser lo que sea. Y meternos en un mundo abstracto, que es la matemática, para resolver y tratar de predecir comportamientos o ver tendencias. Y eso es algo que incluso se, se mide mucho en toda la cuestión de, de programación, en la cuestión bancaria, en la cuestión de de investigación, de comportamiento de células. Eh, yo particularmente me dedico a, a simulaciones moleculares, trabajo con DFT y vemos tendencias. Y me, en mi caso, me pongo a jugar con los átomos y veo posibles comportamientos viendo las puras interacciones electrónicas y los beneficios que puede tener y así calcular sus propiedades tanto de dureza, eléctricas, ópticas, eh, de conductividad, térmicas. Entonces, es algo que sí les sugiero mucho porque son inconvenientes o cuestiones que me he encontrado a lo largo de, de toda la trayectoria de ser físico. Entonces, por favor, ponga, hago hincapié otra vez. Pongan atención en la claridad, sean claros, describan el proceso que están haciendo. Eh, eviten saltarse muchos pasos, porque también así le, el lector, que en este caso soy yo, les va a dar esta... Esta facilidad incluso para cuando les, toca, les toque redactar este, una tesis. Y no, no hay grupo de classroom. Y Nada no, más les quiero decir que se va a cortar y pues vuelvan a entrar, por favor. Entonces, básicamente esa es la parte que a mí me corresponde. ¿Tienen alguna duda respecto a las calificaciones? Ah, y les, hago, les recuerdo, mándenme el correo en el momento en que ya estén inscritos para yo darles acceso a la página. Otra cosa que yo nada más les quería comentar es que de hecho eh, no tienen que saber ecuaciones diferenciales, porque en realidad las ecuaciones diferenciales las resolvemos nosotros en clase. Eh, solo tienen que saber derivar e integrar. Lo acabo de escribir en el chat, revisa, hace 15 minutos lo puse, Juan, este es mi correo. franzuani.fisica.unam.mx Si me escriben al otro, este gracias Alexis por reenviarlo. El otro no lo, no lo reviso para cuestiones de la clase, entonces si me lo llegan a enviar al que aparece ahorita en, la, en el temario, este lo, no responderé básicamente. Procuro responder rápido, así que por favor dense la libertad también de, de escribir las dudas. Y sobre todo ya cuando lo hayan probado, porque sobre todo metiendo las manos, así que arrastran. Dice mi asesor, eh, la física realmente entra por los dedos, en el sentido de que solamente agarrando y arrastrando el lápiz es como se va a, a, a comprender realmente y aprender a abordar y resolver problemas, sobre todo en la parte matemática, porque después ya se vuelve muy automatizado todo. Sin embargo, hay, hay veces que es, es bueno que arrastren el lápiz, aunque sea una vez en su vida, porque ya en la investigación después todo es muy por computadora. Dependiendo también el área, ya hay muchos programas que hacen la simulación Sin embargo, este tipo de ejercicios, este tipo de tareas, es lo que les permite evitar que esa, ese programa sea una caja negra porque también para programar un, una, algo, para, eh, más bien para hacer simulación de algo, al programarlo necesitan tener mucha claridad de cómo le van a pedir a la computadora, porque al fin y al cabo simplemente sigue un, un algoritmo, una estructura. Nosotros vamos a saber si tiene sentido o no el resultado que nos está dando, y sobre todo el, este flujo de, de conocimiento es lo que les va a permitir simplificarse la vida, ¿no? este, esta claridad y esta estructura hasta cierto punto eh, lógico-matemática y a veces intuitiva, también digo que la física sí llega a ser un poco intuitiva por probar cosas nuevas y creo que esa, esa um, claridad que de, al tener o al escribir una tarea es lo que les permite facilitarse las cosas, sobre todo cuando programen y ya hagan investigación seria. ¿Alguna Entonces, duda? No, si no tengan dudas o algo, si no, empezaríamos el miércoles ya la clase formal. Lo Creo que todo bien. Todo bien. De hecho, el, el, el, la idea sería que yo les daría clases lunes y miércoles y el viernes se los dejaría para que se pongan a trabajar en su en, su, en los problemas. Como si fuera un examen. ¿Les parece bien? Sí, todo bien. De acuerdo. Ok, bueno, pues entonces nos vemos el miércoles y empezamos ya el curso. Sí, está bien. ¿Vale? Muchas suerte y cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Oh. Buen día. Bye. Gracias, igualmente hasta luego. ¿Cómo va a salir? ¿Ya mero? Ya, afortunadamente ya tengo las primeras correcciones de mi jurado, ya me lo asignaron, tardaron mucho en asignarme jurado, pero ya está, entonces ¿y bien? Eh... ¿Quedó bien? sí, sí, sí, sí, sí, la verdad es que sí está decente entonces ya nada más esperar porque afortunadamente ya hay una regla que tienen que entregar su voto antes de 20 días hábiles entonces ya no, no se pueden a, extender tanto pueden cargar, sí. ¿Sí? sí entonces yo espero que ya um, a principios de marzo ya esté presentando el examen de grado Ay, qué bueno bueno qué sí. bueno pues si se corta nos vemos entonces te cuesta sí mucho? sí sí dale sí, te un minuto dice pero sí, pues... bueno yo aquí no lo veo Ah, sí, sí. Este, entonces sí, ahorita ya va mejor, si sí. sigo buscando ya después qué, pero ahorita lo primero sí es la, ya titularme, porque sí, en Ay, varios sí. lugares, incluso en varias, empre, ya empresas o los bogotados, ya te piden el título o que ya tipo, estés libre de eso, entonces, pues ahorita enfocarme a que salga y ya, ya después seguir a la, con las aplicaciones. Es qué bueno, me da mucho gusto. Sí, sí, sí, ya por fin se, se desatoró eso. <ríe> Oye, y tu primer, si no del que ya te mandó correcciones, ¿son grandes o no? Apenas me las acaba de mandar ayer en la tarde, Ay, entonces chichaste. apenas la voy a revisar hoy. Este, la verdad es que no sé qué tanto haya, haya sugerido, pero bueno, empieza bueno, bueno. a empezar a, a trabajar en eso y ya para qué que bueno. pues salga. Sí. Tú, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien aquí.